Aquí están viendo una señora muy contenta, una señora que está celebrando. ¿Qué estará celebrando esa señora? Se preguntarán todos. Pues está celebrando que por fin un gobierno se acordó de ella, por fin un gobierno se acordó de su familia, que por fin un gobierno se acordó que existía gente pobre en este país. Sí, de las rentas. La renta ciudadana, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Alegre. No sé qué le dice a los que hablan más de Petro. Que no hable mal, que no habrá. Aquí temblando. está temblando. Está emocionada, está emocionada. Y celebra la señora que por fin un gobierno se acordó de la gente pobre de Colombia a partir de ahora la señora va a recibir 500 mil pesos mensuales lo mismo que van a recibir cerca de 3 millones de personas en colombia de cerca de 3 millones de personas pobres y ustedes dirán y de dónde saldrá esa plata es que cuando la plata no se la roban la plata alcanza y seguramente si no hubiera manejado el país los corruptos que lo han hecho hasta hoy la, la plata en colombia hubiera alcanzado para eso y quién sabe para cuántas cosas más hoy colombia tiene que celebrar que tiene un gobierno eh, progresista, un gobierno que piensa en que la igualdad social tiene que ser un hecho y no solamente un discurso que dan todos los políticos de izquierda, de derecha, de centro y donde quiera que sea, de arriba y de abajo, en las plazas públicas para conseguir votos cada vez que hay elecciones. Esta vez es con hechos que este gobierno quiere sacar adelante a este país. Y es que a eso es a lo que le teme la ultraderecha en Colombia, a que por fin el pueblo se dé cuenta que sí hay otras formas de gobernar, otras posibilidades y que no tienen que estar ahí arrodillados con la cabeza inclinada cada cuatro años para que les den un bulto de cemento, para que les den un mercado sino que existen en un país como Colombia todas las posibilidades para que a la gente se le pueda ayudar de manera permanente y que quienes tienen la posibilidad pues monten empresas o monten sus propios emprendimientos y que a esa gente se le pueda ayudar pero que los que no tienen ninguna posibilidad, como las madres eh, cabezas de hogar, como las personas de la tercera edad, pues puedan recibir también una ayuda del gobierno que les permita o terminar sus días un poco más tranquilos o poder alimentar a sus hijos antes de enviarlos al colegio, antes de enviarlos a la escuela. Yo creo que estas son condiciones humanas que se dan casi en todos los países desarrollados del mundo y que nosotros si de verdad queremos ir por vías de desarrollo, pues tenemos que invocar también esas mismas prácticas, comenzar a realizar esas mismas prácticas. Así pues que yo sí estoy muy contento por esta señora que ha recibido por primera vez, por primera vez una, ayuda, una ayuda del gobierno. Estoy muy contento por todas las personas que van a recibir esa ayuda. Y estoy muy contento de haber ayudado a este gobierno a llegar al poder para que por fin la realidad de otro país pueda eh, darse en Colombia. Así pues que a todos y a todas, muy atentos, porque estas son las cosas por las que el gobierno lo atacan. Porque ahora la plata que antes se robaban se la van a repartir a los pobres Con la plata que antes se robaban ahora van a ser carreteras, escuelas, vías férreas Van a ser aeropuertos, van a eh, generar cupos universitarios para que los pobres puedan ir a estudiar Ahora sí, por fin por fin, que eso que es un derecho constitucional, por fin va, llega un gobierno que va a poderlo hacer realidad. Así pues que estamos en buenas manos, sigamos nosotros eh, desde las redes defendiendo este gobierno, sigamos nosotros sintiéndonos orgullosos de que por fin un gobierno pro, progresista esté en el poder y que por fin por primera vez en la historia de nuestro país, nosotros eh, podamos sentirnos realmente bien representados, nuestra gente pueda estar bien representada, bien respaldada y por fin la gente pueda sentir que hay un Estado que les pertenece, que hay un gobierno que es de ellos y que este país realmente va a comenzar a contar con todos y todas, que todos y todas somos muy importantes para poder sacar esta patria adelante. Yo soy Jenner Usuga, síganme en mis redes sociales. Chao, chao.